Wow, hola ¿Qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos en un nuevo video de info sobre la 2.1 Bueno, o sea, ya mi canal se volvió sobre información, vale Bueno, de primera les voy a mostrar una imagen de un directo de Sonic. Que bueno, esta imagen es totalmente fake, vale Porque en esto dice, I don't know, I think I saw, bueno Cree que la va, la va a mandar, bueno, mejor dicho que le manda la 2.1 revisión El 29 o el 30 de, de noviembre, vale pero, si nos tenemos de cuenta, este, este mensaje no, no es verdadero, esto es totalmente fake, porque esto, otro suscriptor me mandó esta fotico que dice acá, pam, ahí la estamos viendo, que dice, eh, de un men, que es lo, es lo mismo que está diciendo, pero se llama Koi XD, o sea que collaron un Photoshop y cambiaron, eh, el nombre de coi por, por el derroto, ¿vale? Por eso es que no hay que creer mucho en estas cosas porque es que nos pueden trolear Y después eh, traemos información falsa y después todo feo, ¿no? Y bueno, de, tenemos ahora una imagen que dice Voy IDEC a New System Die Wars Bueno, que va a añadir como una nueva tabla de rankings Si no me entienden esto es como en nuestra lista de amigos, Digamos eh, yo tengo Blood bad en 15%, entonces nos va a mostrar el ranking de cada uno y va a poner de primeras el que mayor tenga por ciento en el nivel No sé si me entendieron bien, pero bueno, eso está muy bien para el nivel, si no me entendieron devuelvo al video, ¿vale? Eso está muy bien para el nivel, ojo, ojo con lo que digo, esto está muy bien para el videojuego en estos momentos porque uno quiere saber, tiene la... la... Esa intriga de saber quién, cuánto tiene el brother del otro men. Y está muy bien. Está bien nice. eso. Está bien nice. Bueno, ahora tenemos un mensaje que dice... You don't know... Yudonnet, bueno mi internet es mi internet, ojo, pero que sí, yo estoy como muy rarito, eh, Yudonnet de extra toggle en 2.1 Esto si no lo entendí bien hasta que vi la siguiente imagen que estaba, por eso fue que si lo entendí, vale Que esto significa que ya las llaves ya son, ya se pueden utilizar como un toggle trigger, como eso que hice ahí Tuget Trigger Que ya las, las ya no habrá que poner El Tuget Trigger y poner la animación Y todo eso, no, la llave ya traerá Incluido la animación, eso está muy bien eh. Para los que crean niveles y saben Crear muy bien esa wea galáctica Pues le ir, les irá muy bien chicos Bueno, después de esto roto eh, Habla un poquito sobre La, la, la Light, vale, y geometrías Gratis, vale, pues como los que no saben Si Robto no saca la 2.1 En noviembre pues la, esa light no va a salir. ¿Por qué? No lo sé, ¿vale? Vale, Roto dijo que la 2.1 Lite va a traer más anuncios. Porque así es que se va a hacer que se desarrolle el juego. Y ya sabemos que Roto vive por el, con ese. Por, mierda, me confundí Roto vive por ese juego, ¿vale? Vale, también dice que la 2.1 eh, Lite, la gratuita, no traerá modo editor. Y muchas cosas que no tienen juego completo, ¿vale? Bueno, y también Roto puso un. como unos nuevos iconos, ¿vale? Eh, ya que nosotros tenemos el de Youtube ¿vale? Es como eso para que nos manden a nuestro canal, ¿vale? Y también puso el de. en esta, en esta actualización 2.1 puso el botón de Twitter y el botón de Twitch. Eso está muy bien, eso está muy bien. Porque ahí nos puede mandar a Twitch, nos puede mandar, digamos, al Twitch de, de cualquier resumen de Y Roto puede saltar infor, soltar información por ahí, pero bueno, eso está bien nice, ¿eh? Eso está bien nice. Y bueno, chicos, verdad, eso era lo que les venía a traer el día de hoy. Eh, es una noticia un poco cortica, bueno, cortica entre comillas, ¿vale? Pero bueno, chicos, eso era lo que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, regalenme su like, su culeto, sus truques Y bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima, chicos. Nos vemos en el próximo video. Ay, si no se lo olviden seguirme en mi Twitter por faplugs.